Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Meli Cat Blog. yo soy Meli y en este video les compartiré el significado de soñar con muelas, a continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones de este sueño. Soñar con muelas picadas o muelas que van a ser extraídas Indica futuros problemas económicos, por ejemplo, una deuda muy grande ya sea tuya o familiar, así que presta mucha atención al dinero en los últimos días. Soñar con dientes molares picados, extraídos o arrancados. Nos indica que podría presentarse la pérdida de un ser querido. Lo mejor sería aprovechar el mayor tiempo posible con tus seres queridos. Soñar que te sacan una muela. Te avisa que tomes las riendas de tu vida y afrontes todos los problemas que se te vengan por delante y dejes de esconderte ante cualquier adversidad. Soñar con dolor de muelas. Nos alerta que problemas familiares están a punto de estallar. Por otra parte también puede estarte indicando que estás siendo una persona muy trabajadora y te está costando llegar a conseguir tus objetivos. Soñar con muelas que están sucias. Es un aviso de que acciones externas y malintencionadas afectarán el equilibrio interior que hasta ahora has tenido. Soñar con muelas sucias y con mal olor indica que hay secretos que has guardado que ahora saldrán a la luz porque aunque te has esforzado en mantenerlos guardados saldrán a flote. Soñar con ver las muelas en tu mano. Es un sueño muy revelador, ya que da aviso que probablemente podrías ser testigo de una muerte y que no podrás hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos. Soñar con ver muelas caer al piso. Te avisa que un familiar enfermo terminará por morir y aunque la noticia no te tomará por sorpresa, causará un profundo dolor decir adiós. Soñar con muelas podridas, este sueño advierte peligro para que andes con más cuidado, pues podrías estar en riesgo de estar en una situación de peligro inminente, tal vez planeen estafarte, embaucarte o involucrarte en un asunto turbio con el propósito de hacerte daño. Soñar que se caen las muelas de un amigo, si estás en medio de una conversación con tu amigo y de repente notas cómo pierde una muela, entonces tu amigo podría sufrir un grave accidente, vivir una situación complicada en su hogar o experimentar la pérdida de un ser querido. Soñar que vas al dentista por problema en las muelas, si en el sueño te ves asistiendo al dentista por problemas con tus muelas, esto indica que has desarrollado la costumbre de dejar en manos de otras personas tus problemas personales, este sueño te invita a hacerte cargo de ti mismo y hacerle frente a tus problemas internos, porque solo así podrás evolucionar. Soñar que el dentista te saca las muelas. Esto nos dice que debes tomar decisiones importantes en tu vida, y aunque has estado evitando hacerlo, es necesario que resuelvas la situación cuanto antes, porque si decides extender más el tiempo y no ejecutar acciones contundentes, el problema solo se hará más grande. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si has identificado alguno de estos sueños, deja tu comentario.